Digno de ser alabado Digno de ser honrado Digno de ser glorificado Tu nombre es papá Sobre toda la tierra Has puesto tu gloria sobre los cielos De La luna y las estrellas Que tú la tierra Te alabo, te alabo, te alabo Jesús, con Jesús, con Jesús. Al Señor con todo mi alma Yo soy feliz señor soy feliz quien ti Ser María Dupo, Ser María Dupo, Ser María Dupo, ¡Vuelta a un beso! Ser María Dupo, Ser María Dupo, Ser María Dupo, Tu copa Sin que ya Ser Mariano poco, ser Mariano poco, ser Mariano poco, con Jesús. Ser Mariano poco, ser ser Canteado sea tu nombre en los cielos Jesús Sobre la tierra sea tu gloria Amado